Revisemos las principales formas de emisión de documentos en libre DTE contratando el servicio emitido. En el módulo de facturación encontraremos la pantalla estándar de emisión, la cual podemos acceder desde la opción Emitir documento. En la pantalla estándar no es obligación completar todos los campos, solo los necesarios para poder emitir la boleta electrónica, ya sea esta afecta o exenta. La pantalla de emisión se divide en los datos del documento y los datos del receptor el detalle de los productos y servicios. Otra manera de poder emitir documentos es a través de los puntos de venta. Accedemos ingresando al menú y la opción punto de venta. Los puntos de ventas activos para este servicio son boletas fácil y retail. En el punto de venta, boletas fácil, solo debemos indicar el monto total de la venta y seleccionamos el tipo de documento. Tenemos tres opciones. Cancelar el documento, realizar una cotización y generar la boleta. En el punto de venta retail, podemos emitir boleta electrónica. Podemos ingresar los datos del receptor de ser necesarios. Por defecto, se emitirá una boleta sin datos del receptor. También veremos las clasificaciones que fueron previamente configuradas en LibreDTE con los ítems que podemos incluir en la venta. Al seleccionar uno de estos, se añadirá la lista de ítems en venta. En la parte inferior tenemos el resumen del documento, finalmente las opciones para cancelar, crear cotización y generar la boleta.